Ay, señores. <risa> de la calle para acá, ni tienda, ni maquillaje, ni salón, nada, pero adiós sea la gloria, Ay, que hay sí bastante es, trabajo, sí ¿verdad? Es, sí es. Farruco, Arcángel, Nacho, Chino Miranda y Alex Sensation, entre otros, confirman eh, en un live hub de la tercera edición del festival Hit Hard Rock el 22 del mes presente, por supuesto, en noviembre, ¿Cómo? en Punta bien, Cana. Bien de inglés ir, eh, Tú vas para allá. Sí, vamos, vamos ahí, a hacer una ahí, cobertura ahí, especial ahí. desde el jueves, viernes, jueves, okay. viernes. El, vamos no, a conectar el programa Los Osobrosos directamente desde Punta Cana, desde el Jarro Hotel. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Dos días. Estaremos allá Humil dos mente, días. ¿verdad? No voy a estar el, el, el miércoles, no voy a estar porque bueno, me voy a quedar en la capital para Mil no likes. poder sí, manejar días, días, de madrugada bien. y estaremos en la premiere de la película Que, Le que Leones de Osuna que va a ser el viernes, o sea allá mismo antes de los eventos de, de eventos Tranquilo. Aquí. Esa la sería segunda la, la, la segunda, parte. La bueno, Oye, aquí no señores, se confirmó como que es la conductora y Anaís. Castro. Qué bueno, mujeres al poder. Hola Néstor. La conductoras conductora <risa> que se realizará en Hard Hot Rock Hotel y Casino Punta Cana. Durante ocho horas continuas, el escenario del festival vibrará con todo el ritmo y sabor que se caracteriza y que se hará presente en los más de 20 shows de reconocidos talentos latinos nacionales e internacionales, informaron los promotores. En la lista de artistas están figura como Morsa La Para. Gabriel, Luisa Fernanda, Jos Favela, Tomás, Jerry D. Leslie Schwartz, Mark B, Willy García, Mike Towers, eh, Larry Over y Eladio Carrion. Eladio Carrión. Carrión, sí. Y también está Amenasi eh, Lennon. ¿Cómo se pronuncia acá? Lennon. Eh, Lynon. El inglés es bueno. Laino, Laino. No, no me he escuchado ese nombre. Uh -huh. Linon. Eh, Mike Bahía. Yoshimar, eh, Paula Arenas, Roberto Antonio eh, Nauta, entre otros que se sumarán a esa fiesta. Además, millones de hogares alrededor del mundo podrán disfrutar del desarrollo completo del festival Hat Rock eh, en el HIT, gracias a la transmisión al vivo del canal Music HTV eh, y a través del live por el YouTube oficial de los premios. Hit, señores, Gerencia si va para allá. El bueno, hombre el, ella, el, ella. El, el va para allá. Estaremos eh, oh, allá yeah. jueves, viernes. El jueves tenemos un encuentro con la prensa. En y Néstor de y bien, gracias. Sí, aquí. So, Grandísimo. Yeah. Yo yeah. espero que ya el próximo año me permitan. Eh, o sea, y que, el equipo. Que de, me dejen yeah. ir con todo el equipo. Y que por favor, bueno, no voy a decirlo en el aire. Eh, pero bueno, pero, eh, <risa> pero gracias a la empresa Telenor, como siempre, Ay, costeando todo, eh, todo, haciendo uh, siempre apoyando. Y como hicimos en los premios HIT, hicimos también en, en la cena HIT que, que nos invitaron. Vamos a traer entrevistas siempre internacionales. Eso usted por seguro. Por seguro tenga eso. <risa> I'm just a